Bueno, eh, Hola a todos, gracias por venir. Estamos esperando a más personas que llegaron, pero la puntualidad no, no siempre se cumple. Eh, hoy el tema que vamos a tratar es el tema de la educación. Es un debate para ver cómo vamos y para dónde vamos aquí en Colombia en este tema. Y pues como ya sabemos, la educación es un tema prioritario para el gobierno y necesario para el desarrollo del país. Para mencionarles unas cifras, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de cobertura total en Colombia para 2017 era de 96,41%, mientras que el presupuesto destinado a este rubro por parte del gobierno ha aumentado un 80% desde 2010, que fue de 20,8 billones, hasta 2017, que fue de 35,5 billones. Esto evidencia que en general Colombia tiene una alta cobertura en el tema de la educación y ha invertido amplios recursos, pero entonces acá la pregunta que nos genera es entonces por qué la calidad de la educación colombiana es tan baja, es un debate entre cobertura o calidad. Entonces para responder a estos, estos interrogantes nos acompañan hay dos invitados muy especiales. Tenemos a Michael Sandoval, director de Libertarios, un proyecto de emprendimiento infantil y rector del Colegio Nueva Alianza Integral, y tenemos a Carlos Carrillo, concejal por el Polo Democrático, diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia y profesor universitario. Dicho esto, demos inicio al debate. Unas pequeñas reglas: cada expositor tendrá cinco minutos para responder a las preguntas que les hagamos y dos minutos de réplica cada uno. Entonces tratemos de manejar bien los tiempos para al final hacer unas preguntas al público. Entonces, iniciamos. De acuerdo con su conocimiento en el tema, ¿cuál es el diagnóstico de la educación en Colombia en este momento y qué desafíos presenta y con qué argumentos justifica su postura? Entonces, primero queremos que hagan cada uno un diagnóstico de cómo ven la educación en Colombia hasta el momento. ¿Alguno quiere tomar la iniciativa? Bueno, antes de esa pregunta me gustaría darle un marco al debate el marco es el siguiente, ustedes podrían resolver los problemas de la vida de dos maneras, nosotros como sociedad las podríamos resolver de dos maneras, de las maneras violentas o de las maneras pacíficas, ¿cierto? Si elegimos la manera pacífica, elegimos el debate, la conversación, ¿cierto? El intercambio de las ideas. Si eligiéramos las formas violentas, tendríamos que asumir las consecuencias letales de esa decisión. Pero, si entráramos a las formas pacíficas, a las formas voluntarias, no podríamos argumentar la violencia. No podríamos. Sería entrar en una contradicción, ¿verdad? Desde esa perspectiva, gana la persona que esté del lado de la no violencia, de las maneras pacíficas. Hablar de educación pública es hablar de coacción, es, arba, es hablar de violencia, es hablar de que la educación pública solamente se puede establecer a través del robo, el saqueo, la extorsión, el secuestro y la esclavitud, y eso es inmoral. ¿Por qué el robo? Porque la educación pública se sustenta en impuestos Y los impuestos, como su nombre lo indica No son voluntarios, son impuestos ¿Verdad? Y si partimos de una idea Y es toda extracción involuntaria de dinero Es robo, ¿cierto? Si a usted le quitan dinero de su bolsillo Es robo, ¿cierto? Si a usted, claro, le cobra algo que usted no, no ha autorizado, usted puede decir, eso es un robo, toda extracción de dinero es robo, toda extracción involuntaria de dinero es robo, y los impuestos son una extracción involuntaria de dinero, en consecuencia los impuestos son un robo, o sea que la educación pública se financia a partir del robo, a partir de impuestos. Si usted se negara, si usted quisiera proteger el fruto de su esfuerzo, eh, y decidiera no pagar impuestos o evadir impuestos, claramente, ¿qué pasa? Lo meten a la cárcel, o sea, lo secuestran, ¿cierto? La retención de su libertad, eso es un secuestro. Entonces, la educación pública se basa en el robo, en el secuestro, en la esclavitud. Los colombianos trabajamos siete meses gratis para pagar salarios de políticos y burócratas. Trabajar gratis significa esclavitud. El 85% del presupuesto nacional se va para pagar salarios de políticos y burócratas, solamente el 15% para distribución de la riqueza. La educación pública se basa en la esclavitud. Eh, esclavitud, robo, secuestro y extorsión. Si usted no paga impuestos, la DIAN lo llama. Le dice que hubo, ¿usted porque no está pagando impuestos? Por lo tanto, entrar en el debate de la educación pública y defender la educación pública es ya perder el debate, porque estás justificando la violencia. Y si acordamos que íbamos a debatir, no podemos justificar la violencia, porque entrarías en una profunda contradicción. Esa es la pregunta anterior a esa pregunta. ¿Listo? No sé si me queda tiempo para... para sí, sí, ¿sí? Se Listo. Tenemos que entender que el problema de la educación en Colombia es estructural es estructural ya sabemos que es inmoral todo el tema de la educación pública pero ¿cómo hacemos para tramitar el proceso? y es estructural porque los peores ICFES se presentan a carreras de licenciatura según el último estudio de la Universidad de Harvard los Andes y el Externado de Colombia o sea, los peores bachilleres están siendo licenciados ¿Sí? Entonces, esa es una parte del problema, que las mejores personas no son, no son, las, las, las personas más aventajadas académicamente no son las que están formando académicamente a nuestros chicos, o sea, es estructural. Las licenciaturas no son las más exigentes, muchos de mis compañeros que no pasaron a la nacional se metían a la pedagógica y veían eso como una segunda opción. O sea, son, son menos exigentes los exámenes de admisión para las licenciaturas. Tercero, la licenciatura no es una licencia que tú tienes que renovar. Tú ya eres licenciado y te quedas de por vida con eso. Así que no hay un incentivo para poder actualizarse, para poder mejorar tus capacidades porque ya tienes la licencia. ¿Listo? Debería ser una licencia que se debería renovar. Y desde esa perspectiva, digamos que mejorar la calidad de la educación es, es algo que uno lo puede decir muy fácil, pero uno tiene que pisar demasiados callos, callos de sindicatos, de maestros, de padres, de familia, de toda la sociedad en común, por eso no es tan fácil, ¿si ¿Sí me explico? Porque no es un problema que se pueda resolver tan fácilmente, ¿ya? Pero además de eso, un minuto, listo. Pero además de eso, además de que, eh, digamos, ya el diagnóstico está dado. O sea, si vamos a dar este debate, tenemos que identificar qué es lo que dicen las investigaciones a nivel mundial de cómo se han mejorado los sistemas educativos. Para eso, o sea, la, la educación en Latinoamérica está sobrediagnosticada. Tenemos el documento 41 de PREAL, que es el Programa para la Reforma Educativa en América Latina, el mismo documento 61 que hace las actualizaciones. En Colombia, particularmente, McKinsey Company hizo un estudio en, en Colombia y particularmente en Bogotá para poder desarrollar el tema. Entonces, esas siete intervenciones que proponen ya están claras, pero es muy difícil de implementar. Es el diagnóstico que yo le hago a la educación de este país. Carlos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Juliana. Juliana, pues un saludo para ti Juliana, para Michael y para quienes nos acompañan y por supuesto para quienes nos verán en las redes sociales, que pues espero sean más de, lo que, de los que nos acompañan hoy acá. Estoy muy contento de venir a esta universidad, la Universidad Externado de Colombia es una universidad privada, pero pues que siempre ha tenido un ánimo incluyente, creo yo, que es una universidad donde caben diferentes posturas, diferentes posturas políticas okay. y creo que es una universidad muy abierta al diálogo entre antípodas incluso, como es este diálogo, que yo creo que ni siquiera va a ser un diálogo porque pues como escucharon, ustedes dos se lo perdieron por llegar tarde, se perdieron eh, pues la introducción, ese marco, de este diálogo que quiere poner pues mi compañero hoy de debate si, yo, no me, yo no me voy ni siquiera a referir a profundidad a esa intervención que él hizo porque si lo hiciera hoy no habría debate sería así de simple y mucho menos habría diálogo porque él parte de una visión dogmática y absoluta según la cual pues el Estado básicamente debe desaparecer y quizás en este escenario haya algunos que compartan esa idea, esa idea incluso anarcocapitalista de abolir por completo el Estado. Y resulta que el Estado es un acuerdo, es un acuerdo, la sociedad hace un acuerdo, un acuerdo con el que muchas veces algunos no estamos de acuerdo. Por lo menos yo decidí hacer política para cambiar el Estado de las cosas. Yo estoy absolutamente inconforme con el Estado, con el país, con la sociedad que me tocó y no pienso resignarme a que esta sociedad siga siendo como es. Creo que es una sociedad injusta, es una sociedad inhumana y es una sociedad que hace la vida de millones de colombianos que también tendríamos que preguntarnos ¿qué somos? ¿Por qué nosotros compartimos una cédula y un pasaporte vinotinto con unos animalitos? ¿Qué es lo que en realidad nos une como sociedad? ¿Qué es lo que nos diferencia de los vecinos? Yo personalmente creo que nada. Yo creo que no hay una diferencia significativa entre, los diferentes, entre las diferentes nacionalidades de América Latina. Creo que somos fruto de una herencia común, tenemos muchas cosas en común, incluso creo que hay unas subregiones que se configuran al interior de América Latina que claramente no coinciden con las fronteras políticas. Pero hacemos parte de este Estado y no vamos a poder desaparecerlo, aunque algunos creen que sí. Algunos creen que van a vivir lo suficiente para ver la desaparición del Estado. A mí me parece sumamente optimista. Yo creo que eso no va a pasar. Pero yo sí espero vivir lo suficiente para ver el cambio de este Estado. Que cambie para un modelo más justo. Y ni siquiera un cambio revolucionario, porque les aclaro de paso a los que creen que yo soy altísimamente radical que yo ni siquiera creo en la revolución, y después podría explicarles por qué no creo en la revolución, porque eso tiene más que ver con la visión antropocentrista de la revolución, que también comparten los anarcocapitalistas, que quieren poner al hombre en el centro del universo, y no solamente al hombre, sino a uno de los artificios que ha producido el hombre, que es el mercado, que es el intercambio de bienes y servicios a cambio de dinero. ¿cierto? Yo no lo comparto, yo creo que, para no alejarme de la pregunta acerca del de diagnóstico de la educación, yo creo que si bien muchas cosas están sobre diagnosticadas, eso no quiere decir que abandonemos la discusión. La educación pública en Colombia pasa por una crisis enorme y tiene que ver con un problema ideológico. Los gobiernos que han ostentado el poder en Colombia en las últimas décadas ...tienen una apuesta ideológica porque todos los políticos tenemos una postura ideológica, sin excepción. El secuedista que les diga que no es ni frío ni caliente, les está mintiendo. Todos los políticos tienen ideología. Hacer política sin ideología es simplemente imposible. Lo que hacen los libertarios también es política, al punto de que aquí en Colombia algunas de sus figuras claves, pues han aspirado a cargos de elección popular, como es el caso del compañero Reisberg, ¿cierto?, del camarada Reisberg, que quiso incluso ser alcalde de Bogotá, imagínense ustedes, o sea, aspiró al segundo cargo con más poder en la nación. Entonces, cuando les digan que esto no es ideológico, les mienten, y les mienten porque es una manera de blindar una ideología, disfrazando, disfrazándose de no ideología de técnica, y hay una trampa en la que muchos han caído de la tecnocracia, de decir es que es el mérito, es el individuo, es el conocimiento, y resulta que no, gracias, y resulta que no, es un problema ideológico, son unos sectores políticos que quieren imponer su manera de entender la sociedad y su manera de estar en el mundo sobre otros, y eso está bien, de eso se trata la democracia. Lo que pasa es que, a diferencia de como se hacía anteriormente de manera violenta, cuando yo ahí sí armaba un ejército y buscaba colonizar el territorio que fuera e imponer mi manera de estar en el mundo sobre otras culturas que consideraba inferiores, como pasaba antes, que eso sí es violencia, pues hoy en la democracia, que la nuestra pues habrá que profundizarla, es una democracia con todos los problemas y con todo por construirse, pero en una democracia esa guerra esa disputa entre distintos sea de manera incruenta. Entonces, pues, creo que de pronto más adelante podemos hablar más puntualmente de, de cuáles son los problemas que hoy tiene la educación, que tienen que ver, por supuesto, con la desfinanciación, pero termino diciendo que sin duda el origen de esos problemas es ideológico. No es justo decir que el, pro, que el origen de esos problemas son los sindicatos, como si en los países en donde existieran sistemas económicos y sistemas educativos que tienen unos resultados mucho mejores que los colombianos no tuvieran sindicatos, todo lo contrario, muchos de esos países con sistemas productivos importantes y con sistemas educativos grandes le dan muy buenos derechos a sus trabajadores, muchos. Y hay otros que también tienen buenos sistemas educativos en donde puede que no haya... Y la libertad de asociación, pongo el ejemplo por ejemplo de la China Popular en donde no existe el derecho a asociación, creo que eso le gustaría mucho a algunos libertarios el modelo comunista en donde no se permite ese, ese derecho a la asociación en esos en la constante siempre va a ser la alta inversión del Estado la alta inversión de recursos públicos en esos sistemas entonces pues se me acabó el tiempo termino con eso y podemos seguir en la siguiente sí eh, les quería pues Creo que tratarán de enfocarse en otros temas también, entonces que digan específicamente qué desafíos creen ustedes que presenta la educación colombiana en el contexto actual en el que nos encontramos para así Pero proceder. Pero tenemos dos minutos de réplica, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes algo que replicar? Sí. Ok, eso también les quería decir, en el tiempo de la réplica traten de igual enfocarlo en el tema de la educación, que pues es el debate que nos reúne hoy. Listo. Dos entonces, primero... Que me llames dogmático y absoluto es una falacia ad hominem. No estás atacando las ideas. Por favor, refuta las ideas, no a las personas. ¿Listo? Y yo en algo estoy de acuerdo contigo. Los gobiernos tienen una postura ideológica. En Bogotá ya nos están haciendo convenios. ¿Saben qué es un convenio? Un convenio es que los colegios privados pueden atender niños del sector público. Ya están cerrando todos los convenios desde hace cinco años. Y hay una política que es la política de equipamientos, que quiere de manera sistemática cerrar los colegios de estratos 1, 2 y 3 privados. Sí, Carrillo, hay una postura ideológica y es desaparecer la educación privada en Bogotá de estratos 1, 2 y 3 es decir, que solamente existan colegios públicos que tienen peores resultados y que existan colegios privados de mucho billete. ¿Sí? Usted tiene toda la razón. Hay una directriz desde el Ministerio de Educación Nacional para eliminar colegios privados. Una réplica. Yo quisiera darle estos dos minutos de réplica al debate. Solamente quiero decir que usar latinismos no los hace más inteligentes. Entonces ahora sí vamos a la pregunta de ¿cuál es, según usted y sus conocimientos en el tema es el diagnóstico de la educación en Colombia? ¿Qué desafíos presenta específicamente la educación? Eh, digamos que lo primero que tenemos que entender es que no hay educación privada. Sí, toda la educación es pública, toda la, el, el mercado educativo es un mercado fuertemente intervenido por el Estado. El Estado, a través del uso de la violencia, coge y dice cuántas materias debemos enseñar, cuáles son los propósitos de aprendizaje. ¿sí? Tiene un supervisor, tiene un departamento dedicado a que usted cumpla las normas. Le paga a unos funcionarios para que usted cumpla las normas y cumpla lo que dice el Ministerio de Educación, que tiene que hacer, y la Secretaría de Educación, y si no le cierran el colegio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no hay, no hay educación privada en este país. Toda está fuertemente intervenida por el Estado. El Estado genera una distorsión en el mercado a través del ICFES. ¿sí? Coge y le, le vincula, el costo de la matrícula de los resultados de pruebas estatales, y eso genera una perversión en el mercado, ¿sí? le dice cuánto puede cobrar sus costos educativos en función de cuánto ganen el ICFES, eso genera una distorsión en ese mercado, y hace que todos los colegios se enfoquen en matemáticas, ciencias sociales, geografía, ¿sí me explico? en lugar de lo realmente importante y es el desarrollo del ser. ¿Sí? sabemos mucho de matemáticas, ciencias sociales, muy poco de nosotros mismos y casi nada del otro. La educación no está enfocada en el talento de los chicos, por una intervención estatal. Si permitiéramos la libertad educativa, la posibilidad de elegir los propósitos de aprendizaje, ya sea un colegio estatal o un colegio privado, podrían aparecer innovaciones enormes. Ese es uno de los problemas de la educación. Y es la fuerte intervención estatal en esa educación. ¿Sí? Si a Carrillo le, pre le preocupa que los que lleguen al poder impongan su ideología, pues debería apoyar este tipo de ideas. Porque es quitar de las manos de las personas menos idóneas. ¿Sí? Esta concejal del polo que se emborrachaba es la más idónea para poder decirnos cómo manejar la educación o las personas de Reficar que se gastan nuestro dinero en prostitutas son los más idóneos para manejar la educación de este país para decirnos cómo debemos formar moralmente a nuestros chicos esas son las personas yo creo que no son los más idóneos no tienen los resultados tienen más de 8 mil de 8 millones 500 mil estudiantes que están teniendo muy malos resultados entonces Dejar la educación en manos de las peores personas y unos sociópatas que para poder llegar tienen que decir mentiras, los políticos tienen que decir mentiras para poder llegar al poder, porque si no, no pueden eh, llegar al poder, ¿sí? Mientras que la educación esté en manos de esas personas, claramente no vamos a avanzar como sociedad, es uno de los desafíos que tiene este país en educación. Ok, Carlos bueno, yo creo que los desafíos son muchísimos, yo coincido en una cosa de la que menciona Marcos y es en que sí, efectivamente hay una intervención del Estado, en cualquier parte va a funcionar así, porque la educación, yo a veces veo, por ejemplo, al profe Mocus que tanto nos enseñó ¿no? que es como el referente en educación y pedagogía para esta sociedad, ustedes lo ven y siempre, el profe Mocus, el profe Mocus el profe Mocus que sabe tanto el profe Mocos que nos dijo cómo ser civilizados, el profe Mocos que nos dijo qué es la cultura, y yo, fíjese, estoy en contra de eso, yo estoy en contra, y creo que ese es un desafío importante, cómo vamos a construir una educación que si bien aporte unos parámetros mínimos de comportamiento en la sociedad, porque es que, recordemos quiénes fueron los primeros en dar educación, la iglesia, por supuesto, porque la educación no solamente tiene un papel emancipador como algunos quisiéramos creerlo, ¿no? sino también tiene un <tose> fin coercitivo, porque tiene el fin de formar ciudadanos que sean relativamente homogéneos para que la sociedad pueda medianamente funcionar, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo en las libertades individuales, creo en las libertades individuales, y creo que es un verdadero desafío generar modelos educativos que sean capaces de crear ciudadanos suficientemente críticos para que, si bien tengan un compromiso con sus semejantes y con la sociedad, a la vez sean suficientemente libres para pensar como quieran y para tomar el camino que quieran, porque yo creo en esas libertades. O sea, si bien yo tengo una apuesta política, yo soy una persona de izquierda, yo creo en el papel del Estado, yo creo que el Estado debe ser un Estado benefactor en muchos sentidos, yo no pienso imponérselo a los demás. Yo pienso convencer a otros y que voten por nosotros para llegar al poder y desde el poder, sí, cambiar las cosas. De la manera en que pensamos, que es exactamente lo mismo que hacen todos los políticos. Ustedes olvídense que alguna vez el presidente eterno va a decir, no, hijitos, ya gobernamos suficiente. No, nunca. La política es un proyecto hegemónico, siempre lo ha sido y siempre lo será. Lo que pasa es que en la democracia, si la democracia es sana, se dan las alternancias de poder, que en Colombia no se han dado porque no es una democracia sana. Entonces lo que nosotros hemos tenido es una seguidilla de gobiernos que han llevado las riendas del Estado por el mismo camino. El camino de la privatización, el camino de reducir los recursos del Estado, el camino de reducir la participación del Estado, porque claro, habrá unos sectores sumamente radicales, que son 3, 4, y esta señora Gloria, ¿cómo se llama la, la, la de Facebook? Eh, Gloria... Álvarez. Álvarez, esta, Gloria Álvarez, que es una guatemalteca que tiene como cara rusa, ¿si ¿Sí la han visto? Sí. Que es un hit en Facebook. Son 4 o 5 radicales que realmente creen que, que van a desaparecer el Estado, pero fíjense la contradicción, todos sus videos son en contra del Estado, son en contra de políticos, son en contra de Fidel Castro, en contra de Chávez, en contra del socialismo, en contra del Castro-chavismo, en contra de tal, tal, tal, ta, tal, Y uno dice, uno escoge a sus enemigos, uno escoge a sus enemigos en la política. Entonces, si el problema es desaparecer el Estado, ¿por qué siempre están pendientes de los políticos? La única razón por la que se ataca un político es porque se le quiere quitar el poder que tiene, poco o mucho. Entonces, esa es, ha sido una falacia. Decir que no son políticos y atacar la labor del político, que debería ser la más noble de la sociedad. Porque sí, que los políticos en Colombia sean unos corruptos, por supuesto que lo son. Que sean unos mediocres, por supuesto que lo son. Pero lo que tenemos que hacer como sociedad es limpiar, es depurar, es pasar un tamiz para que quienes accedan a esos escenarios de poder sean personas intelectual y moralmente idóneas para ejercer ese poder. Y volviendo a los desafíos de la educación, otro desafío es la financiación. Hay un problema muy grave de, de, de, de dinero. Las universidades están en crisis, están en déficit. Y mientras tanto, el Estado decide regalarle el producto de sus impuestos a unos privados, entonces imagínense lo que representaría si a alguien le parece que los impuestos son robo y saqueo robar para darle a unos hiperricos, o sea es Robin Hood a la inversa le robo a toda la sociedad según esa lógica de, del impuesto como, como algo que es usurpado para dárselo a los dueños de esta universidad, a los dueños de los Andes, y déjenme decirles que Robertico y los Inestrosa tienen bastante con el 25% del Grupo Bolívar, para que además el Estado venga a subsidiarlos. Lo que pasó con Certilo Paga fue eso, 3.5 billones de pesos, de todos los colombianos, porque son de todos, Terminaron en las arcas de estas universidades privadas, que yo no voy a discutir la calidad de la educación, que es muy buena, el externado es una buena universidad, los Andes es una buena universidad, no todos los privados son buenas universidades, porque también agrandar ese aparato privado abre la puerta a colegios de garaje, cierto a facultades, a institutos, Faustino Esprilla, lo que sea, cierto academias X de lo que sea, que lo único que quieren es esquilmar a las personas generalmente de, de, de bajos y medios recursos que no pueden acceder o por razones de unos bloqueos que nos han impuesto no quieren que sus hijos vayan a la educación pública. Entonces son negocios que yo sí creo que deben estar bajo el control del Estado. Ok, de acuerdo con lo que ambos determinaron. Okay. <risa> bueno, me alegra mucho escuchar a que Carrillo eh, digamos defienda las libertades individuales. ...y no quiere imponérselo, pero está, está dejando de lado lo que le estoy diciendo... ...y es que un supervisor de la Secretaría de Educación tiene un montón de imposiciones a un colegio... ...y si no le manda un requerimiento y si no le puede quitar la licencia de funcionamiento... ...o sea que en términos prácticos usted está de acuerdo con las libertades individuales... ...pero no le molesta que estas cosas estén pasando... Y si, y si es así, pues, ¿dónde están los términos prácticos de no quiero imponerle nada a nadie? Yo solamente los convenzo, pero mentira es que por el otro lado te mando en supervisión, de la secretario de educación, elimino los convenios con colegios, ¿sí? Y, y, y, y, y otra cosa es no me respondió ¿por qué hace cinco años desde la, desde la dirección de cobertura dirigida por Carlos Reverón en Bogotá se están persiguiendo a los colegios y supuestamente la lógica es privatización ¿por qué del Ministerio de Educación Nacional se está limitando el tema de los convenios? ese es el primer elemento el segundo elemento qué es porque es privatización para los grandes usted mismo dice que lo que están cerrando son los colegios se trata uno, dos y tres ¿puedes hacer la, la réplica? no, oh, en sí Segundo, el estado no desaparecer, el estado no va a desaparecer. Uber es una herramienta para eliminar el estado en la relación que existe entre una persona que necesita transporte y una persona que requiere el servicio. Airbnb es una estrategia para eliminar todas esas licencias que tienen que sacar un hotel y una persona que necesita el servicio. En Estados Unidos, los barcos están convirtiéndose en hospitales. Y están operando en altamar para desaparecer el Estado. Bitcoin, una moneda digital que le quita el monopolio al Estado de la emisión de moneda. Las Charter Cities que están creando en plataformas continentales. Ustedes saben que las plataformas continentales no son de ningún Estado. Así que, si usted no está leyendo lo que está pasando, pues claramente para usted puede ser muy difícil que eso se pueda llegar a dar. Pero la economía colaborativa y un montón de cosas que está pasando en el mundo, están permitiendo que tengamos menos Estado y más sociedad civil. No. Okay. Entonces, volviendo a la pregunta que sigue, de acuerdo con lo que ambos identificaron como desafíos o problemas de la situación en Colombia, para ti puede ser el Estado y para ti el gobierno de turno, entonces, ¿qué reformas proponen en especial en este tema para superar esas barreras y esos desafíos que se presentan en Colombia? Yo quiero eh, tomar una problemática que plantea Carrillo y es el tema del déficit presupuestal. A mí me parece eh, increíble que una universidad de más de 100 años tenga un déficit teniendo sus clientes año a año ya capturados. O sea, me parece muy complicado que una, una institución, una empresa que recibe 1.9% billones de pesos se esté cayendo a pedazos. ¿Sí? O sea, con ese presupuesto, ¿por qué se está cayendo a pedazos? Hay que empezar a preguntar eso. Y hay otra cosa que me parece eh, importante y es, él dice que el abandono del Estado hace que, las, que los colegios públicos tengan malos resultados. Pero yo estoy viendo personas que sin Estado en condiciones muy difíciles, como por ejemplo el Colegio del Socorro en Malambo Atlántico, pisos en tierra, están teniendo mejores resultados que cualquier colegio público. Incluso veo colegios públicos como la Humboldt con las mejores condiciones que seleccionan a sus estudiantes, ¿sí? que, que no están en un piso de tierra, no están en la Amazonía, Sí, y están, no están teniendo tan bueno no, están, no aparecen entre los primeros 10 ni entre los primeros 50 ni entre los primeros 100, está en puesto 120 sin, ¿Sin decir señor, que el, el Socorro en Malambo Atlántico el, el rector se llama Humberto, es, un, es, es impresionante lo que es el señor, lo mismo el Colegio Campo de Vida, acá en el Tunal ¿sí? el, el señor que logra que todos sus, estu, todos sus estudiantes entren a en Nacional porque le voy a decir una cosa, los que entran a la nacional no necesariamente la mayoría son de bajos recursos. La, la, la Universidad Nacional ahí sí es un Robin Hood al revés y es, le entrega la plata a los ricos que pueden pasar porque los, colegios de los, los niños de los colegios privados son los que están entrando a la nacional. ¿Sí me explico? Eso es un desafío y hay que mirar ese tema de la desfinanciación a ver cuál es la mejor manera, porque yo no creo que la plata deba beneficiar a los Andes o debe beneficiar a cuál, debe beneficiar a las personas. Esa plata no es de la Secretaría de Educación, esa plata no es del gobernador, esa plata no es de FECODE, esa plata es de las personas. Y las personas deberían poder elegir, si quieren un colegio público muy bueno como Incolvalet, que puedan ir a Incolvalet. O que si quieren otro tipo de colegio que no sea Incolvalet, sino... El colegio Leonidas Rubio Villegas en Ibagué también es muy bueno, lo puedan hacer, o Amina Melendro, cualquiera de los colegios, pero si quieren entrar a Campo David lo puedan hacer, que es un colegio con unos costos muy equiparables a lo que la Secretaría de Educación da a los colegios públicos, ¿sí? pero con claramente muy buenos resultados. Entonces, y hay otra cosa ahí, y es hay desfinanciación porque hay demasiados intermediarios, a mí no me gustaría que la plata le llegara al secretario de Educación, me gustaría que le llegara la plata a ese profesor. Si cogiéramos con el mismo presupuesto, el mismo presupuesto que ya tenemos, sin aumentar impuestos y nada de eso, el mismo presupuesto, y si los diéramos directamente a las instituciones, quitando la coima del secretario, quitando todas esas capacitaciones chimbas que les dan en los municipios, porque es lo que pasa. Secretario de Educación tiene los recursos de la nación, y coge a sus amigos y dice, bueno, yo le voy a dar este contrato de Dixie, este contrato de libros, este contrato de lo que sea, y a cambio usted me da una coima y empezamos a operar. Porque así funciona la realidad. Suena muy bonito de más plata, más plata, más plata, pero más plata significa aumentar la corrupción. Entonces la solución sí debe ser que la plata no vaya a políticos y burócratas que son el enemigo, sino que vaya a las personas. Las personas son las dueñas de ese dinero. Si a mí me van a quitar impuestos es para ayudar a los que más necesitan no a los políticos bueno yo tengo que decir una cosa hacer una, una pequeña salvedad aquí y es decirles chicos que yo no soy un enemigo de ustedes y tampoco soy un enemigo suyo yo soy un servidor público a mí me pagan por escucharlos y literalmente por servirles. y de hecho créanme que no tengo vida trabajo todos los días hasta los domingos para cumplir con el compromiso que asumí con esas 32.000 personas que votaron por mí. Entonces, yo sí quiero dejarle claro, Michael, que yo no soy su enemigo. Y creo que tampoco soy el enemigo de nadie aquí, espero. ¿no? Y si no, pues afuera toca llamar a los guardaespaldas porque que me piden que no aquí entre enemigos. Pues sí, complicado. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, para concentrarnos acuerdo, en la De acuerdo, claro. De acuerdo con los desafíos que ahorita tú sí. identificaste en la educación colombiana, ¿qué reformas propones tú Las para el sistema? posibles? Bueno. Yo creo que una, una reforma que es fundamental y esto, pues a ver, aquí hay un problema de fondo y es que eh, los subsidios van a la oferta y no a la demanda, perdón, los subsidios van a la demanda y no a la oferta. Entonces, si seguimos gastando ese dinero público, ese dinero de todos los colombianos, ese dinero que ese dinero que se consigue con tanto esfuerzo, porque además hay unos problemas de recaudo muy complicados en Colombia. Aquí, quienes son ricos evaden impuestos a lo que marca. Ustedes abren un esquema en las Islas Vírgenes, o en donde quieran, o en Panamá, o en cualquiera de estos paraísos fiscales, y se saltan los impuestos, ¿cierto? Pero los que no nos podemos volar los impuestos somos pues, los ciudadanos comunes si a ustedes les pagan un sueldo por ahí los clavos si ustedes tienen que pagar retención en la fuente tomen, ustedes pagan IVA ustedes pagan impuesto cuando van a comerse una hamburguesa ojalá vegetariana a un restaurante pagan impuestos y no los pueden evadir mientras que los hiper mega ricos si sí los evaden entonces con todos estos problemas de recaudo con todos los problemas de regresividad del sistema tributario en Colombia Subsidiar a la demanda, pues es una cosa Y les pongo nuevamente el ejemplo de ser pilo paga porque me parece que lo ilustra con toda claridad Mientras, en los 3.5 billones de pesos invertidos en ser pilo paga en tres años Atendieron a 40 mil estudiantes, dándoles seguramente una educación de calidad Porque yo ni mucho menos voy a decir que esos pilos paga que fueron a los Andes pues no recibieron una buena educación, o los que vinieron a esta universidad seguramente recibieron una buena educación, pero fueron 40 mil, menos los que no terminaron, porque los niveles de deserción también son bastante altos, mientras que con 3.6 billones de pesos se atendieron 600 mil estudiantes de universidades públicas. Entonces, esas son las cifras. A mí no me pueden decir que estoy hablando carreta cuando digo que es despilfarrar el dinero de todos los colombianos, hacer esos subsidios a las universidades privadas. Eso se tiene que acabar. El gobierno Duque, ante, pues con una coyuntura política también de supuestamente ser un cambio a Santos, ¿cierto?, más la presión de los movimientos estudiantiles, pues forzaron a hacer unos cambios en esos programas. Ahora ya no se llama Serpilopaga, ahora se llama Generación E, ahora el puntaje de las pruebas a ver es más alto, ahora, bueno, hay unas reformas, pero en últimas el modelo sigue siendo parecido. Yo creo que esos, esos programas en los que el dinero público va a las universidades privadas tienen que acabarse definitivamente, porque una cosa, cierro con esto, okay. ustedes dicen, es que son libres de ir a donde quieran, pero cuando ustedes le entregan la platica al privado, sea de sus papás o sea del Estado, que también en buena parte hay un vínculo paternal con el Estado, eso no se puede olvidar, el Estado debe tratar a sus ciudadanos de una manera paternal, para eso existe. Entonces, ustedes le entregan este dinero aquí a mi amigo Inestrosa y ahí sí ya está privatizado. Esa platica queda en manos de unos privados, olvídense. ¿Se cuento? Sí, fundación, sin ánimo de lucro. Por favor, o sea, las universidades privadas también tienen ganas. alguna réplica? Claro. <risa> Digamos que tenemos que, que ir a los datos. Hay una investigación que me gustaría que ustedes estudiaran de la Universidad de Oxford, de Oxford y Harvard y es el programa PASES. El programa PASES en 1994 se implementó aquí en Colombia y lo que nos decía estas investigaciones internacionales es que disminuyeron los niveles de deserción porque era voucher educativo. Esto ya se implementó en Colombia, por si no sabían, eso ya se implementó y disminuyó los niveles de deserción. La gente era 15 puntos porcentuales más proclive a las escuelas privadas, o sea, preferían escuelas privadas. Eran estudiantes que tenían menos repitencia y además de eso tenían más probabilidades a pasar exámenes de admisión en universidades públicas. Así que estos datos lo que nos dice es que a las personas les conviene más ese tipo de estrategias como voucher educativo. ¿Listo? Solamente para que lo lean, porque eso ya se implementó aquí en Colombia en el 94 y fue un éxito. De hecho, es un objeto de estudio a nivel internacional. ¿Listo? Como para no hablar carreta. Bueno, la siguiente pregunta. Replicando, replicando. Ah, tiene otra Perfecto, me gusta. No me sorprenden en lo absoluto esos datos. En el caso de Serpilo Parra, que es un modelo muy similar el 83% de los beneficiados con el sistema se fueron a universidades privadas. Y yo solamente voy a utilizar estos dos minutos para hacer una reflexión muy, muy corta acerca de la naturaleza de los préstamos educativos, porque esa plata no es regalada. En muchos casos esa plata hay que pagar. Otro desvío muy importante de recursos en Colombia ha venido hacia el ICTEX, entonces dicen, vamos a financiar la educación, vamos a darle a los estudiantes, pero vamos a darle a los estudiantes a través de un banco que les presta con intereses y que le quita la casa a la tía donde ustedes lo paguen, porque necesitan fiadores, ¿cierto? Y ellos están ganando de ahí. Y no solamente están ganando, sino los están obligando a ustedes, chicos, cuando salgan, no sé si alguno aquí tenga ICETEX, a dedicarle años de su vida a pagar un crédito. Y créanme que las posibilidades en este país de que salgan a tener un supersalario son bastante bajas, porque el mercado laboral es como es. Entonces, hay un sistema, sí, que busca desde el principio de sus vidas, sí, primero los controlan con educación, les dicen cómo tienen que comportarse, cómo tienen que pensar, en qué tienen que creer, cuál es la moral, cuál es, ¿cierto? Todo eso, y los adoctrinan, ¿sí?, y los llevan por una senda, y después les dicen, sean mansitos, dedíquenle estos años en los que son más productivos, en los únicos años en los que van a poder ser futbolistas, violinistas o matemáticos, porque sí, después de los 25 el colágeno empieza a perderse, y no solamente el colágeno, sino una cierta capacidad cerebral, fíjese usted. Los grandes matemáticos han sido todos muy jóvenes, si ustedes quieren ser prodigios de la música, tienen que empezar muy jóvenes, y ustedes van a perder esos primeros años de su vida, después de la, de la, de la universidad, pagando un crédito. Trabajando para pagarle el CTEX, para pagar un tributo. Los amarran con un crédito. Para que no puedan dedicarle su tiempo, que es lo único que tienen en la vida, a hacer cosas realmente valiosas. Como, por ejemplo, subvertir el orden establecido, si les interesa. O escribir poesía, o hacer lo que quieran. Entonces, es como esa es la reflexión que quiero hacer en estos momentos. Ok. Ahora la pregunta va encaminada al tema de la calidad de la educación uh -huh. porque como les mencionaba al inicio en Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde mayor cobertura hay en términos de educación donde más se invierte eh, eh, por parte del presupuesto en educación entonces ¿por qué no la calidad sigue siendo baja? ¿Qué, ¿Qué es lo que impide que la calidad aumente? ¿Realmente un aumento en el presupuesto implica de por sí ya un aumento en la calidad? No. No hay ninguna investigación a nivel mundial que plantee que la variable dependiente de, eh, de la calidad de la educación sea el dinero. Porque si fuera así, a Luxemburgo le, iría, le tendría que ir mejor que a Corea del Sur. O sea, hay un documento sobre eso, sobre y es el documento 41 de preal el programa para la reforma educativa en América Latina, que plantean qué cosas generan educación y qué, cosa, qué, qué cosas aumentan la calidad de educación y qué cosas no aumentan la calidad de la educación y invertir más plata en educación no necesariamente hace que tenga mejores resultados les puedo compartir esta gráfica que tengo donde hay varios países con distintos presupuestos y claramente no necesariamente que tú tengas un súper presupuesto hace que tú seas mejor eso es, eso ya está más que validado sí eh, por un lado pero por otro lado ¿Por qué no mejoramos la calidad de la educación? Eh, y refiriéndome un poquito a eso que estaba diciendo Carrillo, del tema de talentos, del tema de usted ser músico, del tema de usted ser violinista, del tema de... ¿A, a él le afecta eso? ¿Cierto? Eh, esa es una idea que le afecta mucho. La libertad educativa le permitiría a usted poder decir yo, no, yo quiero un colegio de biciclosistas, yo quisiera un colegio de biciclosistas, que el Estado no me diga que yo tengo que enseñar... Eh, 1.390 estándares curriculares durante 10.000 horas. Que yo pueda decir, no, yo no, quiero, yo no quiero eso, yo quiero ser violinista. O yo quiero... ¿Sí me explico? Como que esa intervención, ese, ese, esa, esa intromisión en el mercado educativo hace que la calidad sea muy baja y que nos concentremos en simplemente en responder un ICFES y no en poder dedicarnos a nuestros talentos, a las propias motivaciones a ser felices en últimas. La felicidad, según los estudios de felicidad a nivel mundial, son tres cosas. Tener vínculos, tener metas y tener cualidades humanas. Eso no está dentro de los currículos de los colegios. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no el supervisor viene aquí y me, me me cierra el colegio. ¿sí? Entonces es un tema de que la lucha es por la libertad. Si no tiene baños también se lo cierran. Si no tiene baños también se lo cierran. Sí, pues lo que sea, pero lo que estamos hablando es del currículo, sí, de lo que está hecho un colegio y es eh, el tema curricular, no tenemos libertad. Y hay otra cosa, las condiciones de los maestros son muy bajitas, hay siete intervenciones comunes para poder mejorar los sistemas educativos. Una, compensación de los maestros, ¿Sí? dos, que los mejores bachilleres estén ahí presentes, tres, reforma de currículo y estándares, cuatro, que las evoluciones se busquen para mejorar, Sí. eso ya está planteado, ¿sí? y por eso es que no estamos mejorando, porque para usted hacer eso, usted entra en los colegios públicos y usted se encuentra con que el rector no puede escoger a las personas con las cuales puede trabajar, ¿sí? hay profesores que tienen todo el respaldo del sindicato y al tener todo el respaldo del sindicato no los pueden echar en esos colegios, a mí me gustaría que Carrillo hablara con muchos rectores de colegios públicos para que le cuenten las maromas que tienen que hacer para... Que esos profesores que en realidad no quieren trabajar puedan hacer algo por esos estudiantes. En un colegio privado, si usted no quiere trabajar, yo lo he hecho y ya. ¿Sí? Le mando un memorando, dos memorando, tres memorando, no cumplió, se va. En un colegio público usted no puede hacer eso. ¿Sí? No, en un colegio público los trabajadores tienen derechos. Y en general, en los trabajos estatales y donde existen agremiaciones sindicales, pues donde los trabajadores han logrado unirse, pues los trabajadores tienen derechos. Y eso es producto de una lucha, de una lucha que yo considero absolutamente válida, que es la lucha sindical. Y es una lucha que se origina en esos primeros días duros del capitalismo, de la revolución industrial, de unas sociedades en las que la miseria era tan rampante que sí se podía exponer a los trabajadores a unas condiciones que eran absolutamente inhumanas. Y fue la lucha de los trabajadores la que logró emanciparse de eso. Lo único que tenían por perder esos trabajadores eran sus cadenas. Hoy la cosa es un poco diferente, porque esas luchas han permitido que la calidad de vida de los trabajadores en general en el mundo aumente. Fíjense, por ejemplo, que muchos creen aquí, que es que, no, es que los iPhones los hacen en China y los chinos viven muy mal. Mal vivimos los colombianos. Un chino promedio, incluso en las provincias pobres, tiene una capacidad adquisitiva superior a la de un colombiano promedio. Y aparte, tiene garantizados muchos de sus derechos, la salud, la educación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuando llegue el coronavirus aquí van a ser un hospital en 10 días? Cuando llegue el coronavirus, enciérrense en su casa y no vuelvan a salir, porque el Estado no les va a garantizar nada, y mucho menos el mercado. ¿O creen que es que la mano invisible del mercado va a ir a taparles la nariz para que no les entre el coronavirus? No, eso no va a pasar, olvídense. Esos son sueños, pues que son válidos, yo los respeto pero por supuesto que no los voy a compartir una cosa que quería eh, contradecir sobre lo que tú dices es que Colombia no es uno de los países que más invierte, de hecho es el cuarto en América Latina que menos invierte de su producto interno bruto en educación entonces hay que revisar esas cifras porque solamente nos gana Nicaragua Perú y Guatemala, allá en la tierra de Gloria Álvarez, de resto pues todos los países de América Latina invierten más más porcentaje de su producto interno bruto eh, bueno para no alejarme de esto porque además me disculpo con ustedes tengo que retirarme pasadas las 5 porque tengo otro compromiso yo creo que algo muy importante para asegurar el futuro de la educación si sí es mejorar los currículos también yo escuchaba algunas de las cosas que decía Michael y me sorprende por ejemplo este tema de el que el problema además ahora se llama un prueba de saber, no. Creo que porque nadie podía pronunciarlo. Había gente que decía IFES, IFES, ¿no? Pero bueno, le pusieron pruebas a ver, ahora todos lo podemos pronunciar. Esas pruebas a ver no son el problema de ninguna manera. En todos los sistemas educativos hay mediciones. El sistema educativo francés, que yo me atrevo a decir, es mejor que el nuestro, ¿cierto? Tiene un examen, que es el real para el que los estudiantes se muelen años preparándose es clave en la formación de los adolescentes presentar ese examen cuando termina la universidad en la China Popular, el abogado que es el examen que todos tienen que presentar para poder acceder a las grandes universidades que son públicas, porque es un partido comunista el que gobierna allá y la educación sigue siendo pública ¿cierto? los ciudadanos con 1.300 millones para competir además pues desde que nacen prácticamente están estudiando para ese examen y es, fíjense ustedes, una herencia de una larga cultura del mérito que le gusta tanto a los, a los anarcocapitalistas es de mérito individual si ustedes ven una cosa y creen que, pueden creer que me estoy desviando pero no me estoy desviando tanto la historia de las cortes chinas es la única corte donde realmente se accedía por mérito por exámenes los mandarines no estaban ahí por razones ni religiosas ni de pureza de sangre, estaban ahí porque pasaban exámenes y esa larga tradición de los exámenes se sigue manteniendo, entonces si bien un examen no es capaz de medir la inteligencia y yo por ejemplo que soy profesor, yo quisiera ponerle 5 a todo el mundo, yo me muero de la pereza calificada. Yo quisiera que las personas llegaran a la clase simplemente cumplieran con lo que tienen que hacer porque les gusta hacerlo y yo no tuviera que utilizar la nota como un castigo o como un premio porque es una cosa demasiado conductista. O sea, entonces les doy zanahoria o les doy garrote. Yo creo que los humanos somos más complicados que eso y que podemos generar diálogos mucho más interesantes que simplemente un premio o un castigo. Pero sí, los modelos educativos son así hoy. Ojalá aportes como los suyos, Michael, y de otras personas permitan generar unos modelos educativos donde esos currículos sean más incluyentes, porque siempre van a existir, porque hay normas. Si usted quiere salir en peloto mañana a caminar a la calle, pues a mí puede que no me importe, pero se va a meter en líos con la policía. Falsa equivalencia. No, no, no, no. no. Es una falacia normas de la falsa equivalencia. No, usted puede sacar todas las falacias que quiera aquí. Pues pero sí. haga es, debate de altura. Bueno, bueno, pero falsa es que, equivalencia. O si sea, a usted le parece que el debate no es de altura, es cosa suya. No, yo les falacias porque de hay altura, normas y hay que acatarlas o cambiarlas si pasamos una ley y la logramos aprobar para que la gente pueda salir a caminar de pelota pues bueno podremos salir a caminar de pelota. una sociedad nudista pues ¿tienes una réplica? sí, falsa equivalencia pero además de eso ¿pero que era réplica de réplica? ¿no hay otra pregunta? esto es... ah, perdón ya está en la segunda réplica sí, sí yo creo que ya podemos PC. seguir a la siguiente bueno, pregunta entonces ¿no voy... va a ser este, la no te última te a... pregunta y luego eh, preguntas al público si alguien las tiene ¿existiría alguna manera de que pasáramos a las preguntas del público? sí, ¿Es sí. bueno entonces, sí. hacemos a las preguntas del público. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Y para qué va dirigida? Si va para ambos. Eh, una que tiene que ver con, con la naturaleza de la educación, eh, porque se dice que la educación pues, eh, no cumple los requisitos para ser un bien público, que es eh, pues el principio de no rivalidad y no exclusividad. Eh, pues el de no rivalidad es que no puede haber exclusión, y pues el de exclusividad. Eh, perdón, el de no rivalidad, ese que, que no cumple con la escasez, y el, de, y el de no exclusividad, pues que nadie puede ser eh, excluido. ¿Por qué? O sea, si la educación, eh, evidentemente, antes de ser un derecho, es un bien económico, ¿por qué no tratarlo como un bien económico? Es decir, ¿por qué no someterla a las leyes del mercado? Y la otra pregunta... Es, usted hablaba pues que, de la, que la política es en efecto hegemonía es decir dirección usted hablaba que la educación pues tenía que formar ciudadanos críticos o éticos o bueno no se prestaría precisamente la educación pública para el adoctrinamiento son como esas dos inquietudes bueno pues la primera pregunta si me hacen la pregunta a mí la educación es absolutamente un derecho y es un derecho además ganado porque no, no han sido estados muy generosos que quieran educar a todo el mundo la educación ha sido generalmente excluyente y yo creo que no debe serlo, debe ser universal todos los niños deben ir al colegio, absolutamente todos como es allá en los Estados Unidos en los Estados Unidos un, ni un niño no va al colegio y los papás se meten en un problema gigante no, todos los niños van al colegio y son colegios públicos en su inmensa mayoría han sido el esfuerzo que hizo ese Estado por generar esas infraestructuras educativas a finales del siglo XIX. Es gigantesco. Ese colegio de Springfield de Bart Simpson, todos los colegios de los Estados Unidos son así. Hasta en Perra Perdida, Illinois, donde sea, ustedes van a encontrar infraestructura educativa de esa calidad. en donde el Estado ha invertido que hayan evolucionado otros modelos de concesión, de lo que sea, que hay diferencias en los estados, pero eso fue una búsqueda estatal. Y es un derecho, y voy a unirlo un poco con la segunda pregunta, sí, ¿tiene una capacidad de entrenamiento, Sin duda. La educación es, sí, una herramienta para formar ciudadanos, y esos ciudadanos tienen, de cierta manera, unos parámetros que los unen. Como decía antes, el reto es cómo construir un modelo educativo que permita mantener esa cosa macro, pero generar individuos que sean suficientemente emancipados para criticar a su sociedad. Yo no sé si ustedes han, le han leído eh, esta distopía de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. ¿Qué, ¿Qué mejor forma de controlar la sociedad que suprimir el conocimiento? Ustedes saben que hay dos maneras de controlar la sociedad: una orwelliana y otra la de Hobson o les doy sobredosis de información o se las suprimo hay muchos estados que han apostado por suprimir la información, porque los ciudadanos entre más lean, entre más sepan, entre más se cultiven entre más inquietos sean más peligrosos son para el estado y yo sí creo que los ciudadanos deben ser peligrosos para el Estado. Lo que no deben ser es peligrosos para su semejante. Eh, ahorita hablabas un poco de los sindicatos y que tú decías que eh, ves la necesidad que existan sindicatos, sobre todo alrededor de la educación. Conozco la, la posición de Michael y por eso te quería preguntar a ti, en este momento en la Universidad Nacional hay un problema con una profesora del Departamento de Psicología de la Nacional. Eh, esta profesora ha tenido muy malas calificaciones de los estudiantes, ha tenido problemas en... Bueno, en los comités, etcétera, etcétera, pero no la despiden, por lo que tengo entendido, por un problema del sindicato. Entonces, ¿hasta qué punto esos sindicatos en realidad están es frenando que haya, que haya una buena educación y que se preocup, preocupen realmente? porque los estudiantes tengan una buena educación, ¿no? Cuando tienes esa retroalimentación misma de los estudiantes, de otros profesores de la universidad en general, ¿qué pasa en esos casos? Y bueno, tú que estás eh, trabajando ahí en el gobierno, ¿qué, ¿hasta dónde se puede escalar esto y ver qué podemos hacer? Porque lo que tú decías, trabajas de domingo a domingo para los ciudadanos, pues, ¿qué pasa con este tipo de casos? Y lo otro que me causa duda también de lo que estabas hablando, decías, valoras mucho las libertades individuales, pero citas mucho al modelo chino en el cual no hay libertades individuales, pero sí de cierta manera libertades económicas. Como esas dos preguntas y, eh, y pues por último también decirte un poco el tema del corporativismo que decía, si sí, el 5%, el 1% más rico de Colombia tiene esas, digámoslo así, beneficios que el resto no tenemos y en realidad estas distorsiones de mercado se pueden estar dando, es porque el gobierno no deja al resto, no libera de cierta forma, digamos, economía, finanzas, y funciona del mismo modo, de pronto, un poco en la educación. Bueno, pues, son tres preguntas, ¿cierto? Voy a responderlas muy rápidamente, de verdad. Dale. A más tardar a las cinco y cuarto me tengo que ir, porque me están esperando para, para otro compromiso, y odio llegar tarde, me da mucha pena jugar con el tiempo de las personas. Sobre la profesora de la Nacional... Hay una narrativa impuesta desde sectores muy poderosos desde hace años y tiene que ver con la satanización de la labor sindical. Eso no quita que dentro del sindicalismo también ha habido gente que no hace bien su trabajo. A un sindicalista se le paga por defender a los demás. Un sindicalista es un político. Un sindicalista es una persona que tiene un compromiso. Y sí, ha habido sindicalistas que se venden. Sobre todo, hay muchos que terminan vendiéndosele al patrón, para mejorar su propio problema y se olvidan de la causa común pero esos casos individuales no pueden ser suficientes para negar el papel gigantesco que han tenido los sindicatos en el desarrollo de lo que hoy tenemos vean, ustedes pueden creer todo lo que quieran en el mercado eso es válido si no hubiera habido una lucha sindical si no hubiera habido revoluciones si no hubiera habido un siglo XIX de constante tensión social en contra de ese modelo que se estaba imponiendo hoy todavía estaríamos todos aquí, sin dientes amarrados a una máquina de alguna vaina, trabajando y con un pañal para no ir ni siquiera al pan porque es que los dueños de los medios de producción nunca entregaron por generosidad, nunca lo hicieron no, cuando dicen por ejemplo, vamos a bajar los impuestos a los empresarios para crear más, más trabajo, eso es carreta la única manera en que un empresario va a generar más trabajo es si vende más. Si vende más, si produce más, va a necesitar contratar más gente. Esa es la única forma, porque siempre va a tratar de tener la menor cantidad de empleados y además de pagarles tan poco como sea posible. La esclavitud no se acabó porque, porque avanzó la sociedad y entonces ya no quiero maltratar a los esclavos. No la esclavitud se acabó porque era financieramente inviable porque yo tenía que encargarme, si era el negrero, de mantener a los esclavos o sea, si se morían yo perdía, eran mis activos y si nacían, pues era un beneficio porque yo tenía que cuidar a los niños y si se me morían los esclavitos chiquitos pues yo estaba perdiendo billete en cambio hoy, si se mueren los hijos de mis trabajadores, a mí no me importa es así de macabro el sistema que reemplazó la esclavitud entonces yo sí creo que el papel de los sindicatos ha sido indispensable en equilibrar un poco las cargas, y por supuesto que no estoy de acuerdo contigo, ¿cómo es tu nombre? Perdón? María Alejandra, no estoy de acuerdo contigo María Alejandra en que el problema ha sido una falta de libertad, aquí la libertad ha sido toda, y si lo que les gusta es la libertad absoluta pues en la guajira la encuentran ¿no? donde desaparece el Estado hay una cosa que, y yo se los digo aquí a los libertarios, con toda claridad donde desaparece el estado de iudice, aparece el estado de facto. Siempre. El estado siempre existe. Si ustedes retiran el estado legal, aparece el estado mafioso. Y eso ha pasado en muchas partes en Colombia. Pero más, no me contestaste términos, porque combinas China libertades individuales, ah, no te hablé y de China tema y me, me faltó China ¿qué, qué podemos sobre China estos casos individuales? El modelo, bueno, en el, en el caso de la profesora de la Universidad Nacional puedes decirnos el nombre y, y, y la sometemos al escarnio público, ¿qué más no, podemos hacer? No o sea, es como si es un caso individual, yo soy egresado de la Universidad Nacional, yo sueño con ser algún día profesor de la Universidad Nacional yo quiero volver a ese lugar donde estudié, donde tengo los mejores recuerdos de mi juventud, donde creo que puedo aportarle a la educación pública. Entonces, el caso individual de esta profesora, pues tendrá ahí un bienestar universitario, y hay unas instancias, y hay unos medios a los que los estudiantes deben acudir. Yo que soy profesor les puedo decir que hay, o sea, si algo no está fijo en la vida es el trabajo de un profesor, sobre todo en las universidades privadas hay que decirlo, porque eso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que la manera de medir un profesor sea la evaluación docente. No, pero no solo la evaluación es no docente. Esa, esa no puede ser la crítica. No, porque resulta que si, por ejemplo, hay un profesor que califica a uno, ese profesor seguramente va a ser más mal calificado por los estudiantes. Mientras que un profesor que es un bacán como yo, que le quiere poner cinco a todos, va a ser bien calificado esa evaluación generalmente no es objetiva y no puede ser la razón para echar o no echar a un profesor generalmente son excusas que utilizan cuando quieren deshacerse de alguien, sí y eso pasa mucho en las universidades privadas si tú eres un profesor y eres amigo del, del, del que manda en el departamento pues puedes tener las peores calificaciones que nunca te van a echar, porque es discrecional tampoco hay una cosa en los reglamentos que diga si lo califican tal lo van a echar porque yo creo que ni siquiera sería legal entonces, y termino con, con la respuesta del modelo chino porque es muy interesante yo puse un par de ejemplos chinos, creo que no hablé a profundidad del modelo chino puse un par de ejemplos porque yo viví allá estudié allá y pues conozco ese modelo educativo de cerca porque viví seis años allá hice una maestría allá, aprendí la lengua conozco la cultura, en fin me trajeron unos zapatos la semana pasada he tenido dos, por cierto después, ¿no? pero ese modelo, ese modelo plantea capitalismo ese modelo plantea una cosa muy interesante y es que si bien el partido comunista es el poder y es el poder absoluto y restringe las libertades individuales, las libertades individuales que restringe son las políticas, no las económicas. Los chinos son tan libres de comprarse Ferraris como un gringo. No, de acuerdo, pero dices que tú valoras entonces, las libertades individuales claro. como también valoras un modelo pues vivo acá. Que, que, que, valora la, que premia las libertades del mercado, pero no las libertades. Vivo acá, pero vivo acá. Pero de decir, lo admiras, viste seis sí, años, con sí, la cultura. Claro. con todas no, sus no, complejidades, chico, pero vivo acá, vivo acá entre otras, porque cuando vivía allá, a pesar de que mi calidad de vida era bastante más alta de lo que es acá, por muchas razones no solamente porque los sueldos sean mejores o por la libertad económica que tiene China. no solamente por eso, porque hay porque la dictadura genera seguridad, por ejemplo Entonces, ¿tú esa seguridad que no que la genera el mercado una dictadura no, en de no, yo creo o sea, una no democracia. es una pregunta real no, ¿deberíamos tener una no, dictadura no, en, absolutamente no, en Colombia? absolutamente no pero, y voy a tratar de explicarlo de una manera muy sucinta porque es difícil yo llegué a un punto en el que entendí que yo no tenía la superioridad moral para criticar ese modelo, porque es un modelo que con todas sus complejidades funciona y ha sacado de la miseria a millones de personas, y lo ha hecho, paradójicamente, el Partido Comunista. Y yo no estoy de acuerdo con las restricciones de las libertades individuales, no estoy de acuerdo con que a personas se les lleve a la cárcel por pensar distinto, no estoy de acuerdo que a personas se les lleve a la cárcel por hacer lo que yo hago, que es buscar democracia, por ejemplo. Lo que yo hago, lo que hice el año pasado hacer una campaña y hacerme elegir porque unas personas en internet quisieran votar por mí, no podría ser más allá. Y tengo muchos muchos reparos a ese a ese modelo, pero no me considero con la superioridad moral para condenarlo. Mientras que sí creo que aquí puedo generar unos cambios, ojalá profundos en este modelo que siendo totalmente diferente a ese, no funciona, ni siquiera da resultados. Es el caso de la seguridad no te, no te sientes con la superioridad moral de juzgar el modelo chino no, pero sí no con la, la superioridad moral de juzgar el un modelo capitalista sí, porque no estás solo juzgando el modelo colombiano estás juzgando sí, también el modelo sí, americano sí, el modelo occidental sí. entonces me preguntas por qué porque hago parte, no, no soy, parte no de él porque hago parte de él yo no soy chino yo no soy chino yo no soy chino yo juzgo este modelo del que me tocó vivir entonces yo pero también hice, tocó vivir el modelo chino por seis años pero lo dejé hice un pacto de entendimiento porque cuando vivía allá era sumamente crítico con el partido por ejemplo cuando se entregó el premio Nobel de Paz a Lucio Xiaobo en el 2010 me pareció una cosa absolutamente inaceptable que el partido haya retenido por primera vez en 70 años un premio Nobel de Paz que haya habido silla vacía porque incluso su esposa la retuvieron. Y Luis Ogo murió en una cárcel de cáncer sin volver a ver la luz del sol y, por supuesto, sin ver las glorias que muchos otros veían. Chicos, ¿sí de verdad me les agradezco mucho, me muero la pena, pero quiero verdad un auto común. ¿Qué pena que no puedes, pero es sí que la es apresada? Oh, pues... Eh, en primer lugar, es una pena que Carrillo ya no esté aquí porque también la pregunta era dirigida contra él y en parte, pues, que barra? Eh, pues, creo que eh, Michael va a estar completamente de acuerdo con una cosa que le va a preguntar. Mi pregunta como para Carrillo igual era, ¿ustedes, ustedes, a, a, se hablaba mucho de cambiar los modelos curriculares. Yo, que personalmente tengo experiencia porque viví en Suecia un año. Los muchachos, después de, llegar, de cumplir el grado noveno, llegan a, a, pasan a otro colegio, que para ellos curiosamente es el bachillerato, y ellos pueden elegir cualquier programa, ciencias naturales, eh, música, educación física, negocios. Y mi pregunta contra Carrillo era, ¿ustedes estarían a favor de tratar de adoptar esos modelos, dado que nosotros o cualquier persona ya a los 15 años ya empieza a tener un panorama de lo que quiere para su vida y de lo que quiere hacer, eh, y pues teniendo en cuenta que en Suecia eh, existen tanto colegios públicos como privados, pero entendiendo que los colegios públicos son, se, se comportan como privados, y eso es propiedad prácticamente de los maestros, y pues obviamente mi pregunta era también, para, para que usted se si, si, si, si estaría de acuerdo que él decía que, pues, la, que es, la plata tenía que ir hacia la gente, pues entonces que se subsidiara directamente al estudiantado y no a las no no instituciones educativas. Y también él hablaba de una cosa de, bueno, en primer lugar yo, en esa pregunta yo tengo que decir que yo soy abogado, él está desconociendo y desconoce varias cosas como en el código sustantivo del trabajo, en la parte de, de, de derecho colectivo, se, se ve que... Eh, ahí se rompe todo el principio de igualdad entre los mismos trabajadores tanto los no sindicalizados como los que los son sindicalizados y se, ve, se, se permea ese, ese, esos privilegios que hay en la misma ley entonces pues mi pregunta será pues, más enfocada hacia los dos y lástima que, que se haya ido Ok, pues yo soy más radical, yo siento que en, desde los... Bueno, primero que no debería haber un currículo estándar ni siquiera antes de noveno. El, mi propuesta es más un proceso de estimulación, exploración, desarrollo del talento. De los cero a los cinco años, de estimulación de los mundos del talento, de los cuatro mundos del talento, psicológico, praxiológico, conceptual artístico y conceptual científico. ¿Sí? A, todo, a los niños pasarlos por esos cuatro mundos del talento luego de los 5 a los 8 años exploración ya después de que se estimuló vamos a explorar para encontrar dos cosas intereses y aptitudes para que haya un, un cruce entre esas dos cosas uy no este niño es más psicológico uy no este es más praxiológico bueno en fin luego de los 8 a los 12 años identificación particular ya cuando en ese proceso de exploración Encontré qué le gusta al chico y eh, qué le, qué le, en qué es bueno. Ya empezar el proceso de identificación del talento. Ese es un niño psicológico, pero ¿cuál es el submundo de ese psicológico? Es intrapersonal, interpersonal o sociogrupal. Y empezar a explorar el submundo. Y desde los 12 años en adelante, sí el proceso de desarrollo del talento. O sea, directamente en las universidades. Que niños de 12 años... Porque el colegio en este país se acaba en la primaria. O sea, básicamente lo que ven en el bachillerato no sirve para nada, para nada, de pronto álgebra si usted va a ser programador, pero de resto no sirve para nada, no debería existir eso y deberíamos enfocarnos desde los 12 años en que los niños pasen a la universidad. Y, y es ya. que es un caso ya más personal mío desde mi vivencia en una escuela pública y es que yo estoy en desacuerdo ya que él dice, venga, eh, todas las escuelas públicas deben estar regidas por unas mínimas estatales. Y yo le dije, y la pregunta era, si el Estado obviamente no va a querer que las personas piensen porque va a tener más poder, él mismo va a tener que buscar quitarle las educación o quitarles los libros, o quitarle la posibilidad de escoger otras partes de la historia. Como fue el caso mío, donde lo único que vi de historia fue a Marx y a Engels, o sea, no me hicieron leer más y todo lo que era liberalismo, Milton Friedman, lo plantaron como si fuera el diablo y como si fuera lo peor que le pasó a la humanidad, entonces la pregunta es, si ¿sí el Estado tiene el poder de controlar la educación, no va a querer él mismo que la educación sea mala para que los ciudadanos no lo puedan contradecir y ahí y yo aumento, no puedo responder esa pregunta usted tiene celular? Ah, sí, yo tengo que hacer un eh, Pues es tan grave el tema que hay estándares curriculares de sociales que dicen que debemos hacer campañas para que la gente pague impuestos. O sea, está de manera explícita, explícita. No hay ninguna duda de que ellos quieren promover que la gente pague impuestos, que nos dejemos robar de manera voluntaria. O sea, el énfasis es frontal y es decidido y claramente sí hay una línea de usted debe pensar unas cosas y no debe pensar otras. Y de, tiene que estar de acuerdo con unas cosas y no con otras. O sea, no es tan... porque digamos, lo que tú planteas sí puede ser que los profesores tengan cierto sesgo, pero además de que los profesores tienen sesgo, el estándar curricular te dice a ti, debes pagar impuestos... ¿sí? No debes quejarte y debes hacer promoción. ¿sí? O sea, debes hacer propaganda para pagar impuestos. Eso es absurdo. Hay Yo tengo este... Bueno, primero me disculpo por llegar, tarde. estaba trabajando. Eh, y no, que, que chévere pues tenerla acá, acá en el externado, un gusto tenerla en la universidad, mi pregunta es eh, pues trabajando acá en el externado nosotros hemos dado cuenta que hoy en día los empleadores buscan son habilidades sí. buscan es que se pueda utilizar un programa que no se, eh, y pues cada vez se ha visto que los estudiantes menos están matriculando a las universidades sí. por X o Y motivo la, real, realmente hay mucha gente que da unas explicaciones pero no sabemos en ciencia cierta que cuál es la explicación ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes en ese sentido? Digamos, por ejemplo, los que estamos estudiando carreras de ciencia política que nos llenas de, de comentarios, de conocimientos, de teorías, pero va uno a ver una convocatoria de empleo y le dicen no, usted va a utilizar Atlas, T, Archis, no sé qué. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes que estamos, digamos, entrando a, al mundo laboral? Y que estudiamos ciencias sociales. ¿Ciencias sociales? Teniendo en cuenta pues sabemos que el externo es una universidad de ciencias sociales. Ok, un curso de Dios mío, hay un libro, yo tengo acá antes, no hay nada necesario. Eh, hay un libro que se llama Sálvese quien pueda, de un señor que se llama Andrés Oppenheimer. Él dice cosas impresionantes. En este momento hay softwares, un software que se llama iDoc, que resuelve casos judiciales con un 90% de efectividad. Un abogado humano resuelve casos judiciales con un 70% de efectividad. ¿sí? Eh, y eso es una cosa que hay que entender, hacia dónde va la tendencia. Y es, las personas que tienen el tema de ciencias sociales tienen que mirar cómo se nutren, ya no solamente de inglés, sino de otra segunda lengua que es la programación, cómo pensarse... Eh, los sistemas de programación en términos de su disciplina Eso es algo muy, muy, muy importante Pero por otro lado eh, Las universidades están quedando sin estudiantes Porque las empresas también ya no están necesitando títulos O sea, yo a mis chicos del colegio Yo soy rector de un colegio Yo les estoy enseñando programación desde primero y primaria Y mi sueño es que los puedan recibir a los 12 años en Google para que empiecen a trabajar ya en Google, en las empresas de conocimiento que están cambiando el mundo. Y la tercera cosa es conviértanse en un recurso escaso. Carrillo dice que le, le duele mucho que los profesores les pagan muy poquito, no sé qué, que les pagan 800 mil pesos. Eso es verdad. Hay profesores que les pagan 800 mil pesos. ¿Por qué? Porque no son un recurso escaso. Usted se tiene que convertir en un recurso escaso. ¿Cómo un profesor se convierte en un recurso escaso teniendo un C1 en inglés? Porque hay muy poquitos. Los profesores, los licenciados en lengua castellana en Bogotá, llegan a máximo B2. Un profesor en un colegio es, con C1 tiene salarios de 7 millones de pesos en el, en el colombo británico. ¿Sí me explico? Que para un profesor eso es demasiado. O sea, un profesor que se gane 7 millones de pesos es demasiada plata porque, sí, los sueldos son de 800 mil, 1.200. Entonces, mi mensaje para todas las personas que, independientemente de la carrera, identifique cómo se convierte usted en un recurso escaso. Y otra cosa, no se dedique a estudiar una carrera. Concéntrese en resolver un problema que afecte a mucha gente. A Dios no le pidan que no les dé problemas, pídanles que pídanle que le dé la sabiduría para resolver esos problemas, porque entre más grande sea el problema que usted sabe resolver, más grande es el cheque. Entonces dedíquense a resolver un problema que le importe a mucha gente, a mucha. ¿Cuál es el problema que usted va a resolver? No, no se dedique a estudiar materias. Dedíquese a entender los problemas. Hay una universidad que se llama la Universidad de la Singularidad. Dura tres semanas. La primera semana Usted entiende todas las tecnologías del mundo, las de punta, ¿sí? En la segunda semana usted entiende cuáles son los problemas mundiales que afectan a millones de personas. Y en la tercera, usted combina una tecnología con, una, con un problema para resolverlo. Concéntrese en resolver problemas. ¿Cuál es el problema que usted va a resolver? Esa es la pregunta que tiene que resolver. Muchas gracias por venir no, ustedes